Hola, soy Hanna y hoy en YouTube os presentamos Anisakis parte 2, ¿cómo evitarlo? El Anisakis es un parásito que se encuentra en peces y en cefalópodos, que son los calamares y los pulpos. Si comemos pescado crudo o poco hecho, puede pasar que nos comamos también al parásito vivo y eso nos puede hacer enfermar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que evitar comer pescado? Pues para nada. El pescado casi siempre nos lo comemos cocinado y las altas temperaturas matan al parásito. Con que llegue a 60 grados toda la pieza no hay peligro. O sea que a disfrutar de ese pescado a la parrilla, ese calamar a la romana que están deliciosos. El peligro solo se da cuando comemos preparaciones caseras de pescado crudo o poco hecho. Puede ser crudo del todo, como el sushi, o marinado, tipo los boquerones, o el ceviche, o ahumado a baja temperatura. Los ácidos alanisakis no le molestan en lo más mínimo, y la sal tampoco lo mata. Pero esto tiene solución. Si tienes un congelador de al menos 3 estrellas, quiere decir que llega a menos 20 grados. Entonces mete el pescado y congélalo durante 5 días a menos 20 grados centígrados. Si tu congelador no tiene tres estrellas, olvídalo y compra el pescado ya congelado. El que compras congelado es totalmente seguro. Al pescado fresco también se recomienda sacarle enseguida la tripa si es que no lo han hecho ya en la pescadería, porque el anisaki suele estar en la zona del abdomen del pez, aunque puede migrar también a los músculos. ¿Y qué pasa si compramos anchoas en semiconserva o boquerones? Tranquilos, las empresas envasadoras, por ley, tienen que congelarlo todo de antemano. Y si comes sushi en un restaurante, mejor si es un restaurante de confianza. Y siempre podemos preguntar para asegurarnos de que también lo han congelado todo de antemano. ¿Y el bacalao salado y la mojama? Esos tampoco están cocinados, es verdad, pero la manera en que se secan y se salan mata al parásito. Entonces son seguros. ¿Ah? ¿Y qué pasa con las ostras, que se comen crudas? Pues tampoco hay que privarse de comerlas. Las ostras y los demás bivalvos, como los mejillones o las almejas, no hospedan al anisakis. Lo mismo ocurre con los peces de agua dulce, que tampoco tienen anisakis. ¿Y cómo sabremos que nos hemos comido al parásito vivo? Los síntomas suelen aparecer a las pocas horas y son tipo cólico, con dolores de tripa y náuseas. También puede haber síntomas alérgicos como urticaria, hinchazón o incluso shock anafiláctico, en ese caso directos al hospital. Resumiendo, si vas a preparar pescado o calamar crudo o en preparaciones de baja temperatura, cómpralo congelado o congélalo en casa a menos 20 durante 5 días. Y el pescado fresco cocinado, cuídate de que no te quede crudo por dentro y todo irá bien. Buen provecho.